Muy buenos días. Es mi último año como alcalde que hoy las palabras del grito de independencia del 20 de julio. Es el último año que tengo la posibilidad de alentar a mis compatriotas alejandrinos y darles un mensaje y que repliquemos este grito de independencia muchos dirán ¿qué fue ese grito de independencia fue hace 209 años fue en el año 1810 cuando los criollos como eran llamados cuando no fueron escuchados porque querían conformar una junta de gobierno buscaron un pretexto para mostrar el inconformismo para mostrar el cansancio, para mostrar que estaban, no estaban a favor de las políticas de los gobiernos españoles de esa época. Tuvieron una, una disculpa y fue Luis Rubio el que se dirigió al negocio de José González Llorente, para pedir un prestado, para pedir prestado, un florero para hacerle un reconocimiento a los criollos. Ellos sabían que José González Llorente no les iba a prestar el florero. Realmente, cuando llegan y no encuentran ese préstamo de ese florero, ellos ya tenían preparado del día anterior un motín donde querían reclamar sus derechos y donde querían demostrar que durante muchos años bajo el yugo español estaban cansados pero alguien dirá que es independencia si lo buscamos en el diccionario nos dice se denomina la cualidad o condición de independiente como tal se relaciona con la noción de libertad. Ellos buscaban libertad de pensar, de actuar y donde fueran los dueños de sus pensamientos y lograr un bienestar para su pueblo. ¿Qué es libertad? Es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención alguna. La independencia puede aplicarse a muchos campos al campo político, al nivel personal, donde tenemos la capacidad de actuar, tomar decisiones y valernos de nosotros mismos. Eso es independencia. También la independencia que pueden tener las comunidades, la independencia que pueden tener las juntas. Yo creo que ese mensaje de hace 209 años tiene que ser replicado. La independencia es la posibilidad de yo actuar respetando bajo principios y valores las otras comunidades, pero que verdaderamente no dependamos de la forma de pensar y de actuar de algún gobernante, de algún dirigente, de algún líder, que lo necesitamos, que nos orienten y que nos guíen sí. Muchos creen que son libros que son libres hace 109 años, pero en verdad lo somos. Cuando aún depende de sus miedos, ustedes son esclavos de estos. La independencia para actuar y tomar decisiones con libertad es el verdadero camino de la vida, basada en valores, principios y el respeto por la vida de los demás. Los invito a que busquen su independencia venciendo sus miedos que no les permiten arriesgar que no les permiten soltarse de esas cadenas de sufrimiento todos esos temores y esos miedos sirven y nos aconsejan porque tenemos que minimizar los riesgos pero de alguna manera cuando no somos capaz de vencerlos somos esclavos vencen sus miedos Capacitándose, el conocimiento da libertad, sacrificándose por sus sueños, persíganlos. ayudando a los demás, el trabajo en equipo es más placentero. Busquen la libertad financiera, podrán disfrutar con sus seres queridos y caminen de la mano de Dios será la única dependencia que les traerá en sus corazones y los guiará y acompañará a buscar su libertad.